y fue en el mes de diciembre en el pueblo de Belén. Mientras las gentes dormían, vino Jesús a nacer. En un humilde pesebre fue Jesús depositado, el espíritu más grande que jamás haya encarnado. Desde aquel día ya son bendecidos los pesebres, porque en aquel de Belén Durmió el rey de los reyes. Los tres magos le ofrecieron el oro, incienso y la mirra. Los pastores le ofrendaron queso, miel y una ovejilla. La estrella que los guiara empalideció su luz, igual que todos los astros, ante la luz de Jesús. Que resuenen castañuelas, pandereta y guitarrillo, que rebiquen las campanas, que ya ha renacido el niño. Ya los instrumentos tañen, desde el arpa al caramillo, que cada tañido sea loor al recién nacido. El mundo se regocija porque aquí quiso encarnar el más grande de los maestros a enseñar cómo hay que amar. Jesús ha vuelto a nacer. Canta alegre humanidad. Que en todos los corazones sea siempre Navidad.